Hola, buenos días. Bueno, y ustedes han visto en los últimos días la polémica que ha generado el senador J.P. Hernández, eh, donde él ha aprovechado precisamente eh, que tiene una, una gran fanaticada, que tiene unas redes sociales muy amplias, unas, unas redes sociales que a propósito él construyó... Uh, en tiempos eh, donde la gente reclamaba cambio en el país unas redes sociales que él construyó vendiendo un discurso eh, de oposición a las élites a lo tradicional en colombia pero que hoy estando ya en el senado actúa todo lo contrario y va en contra precisamente de toda esa gente que él tanto decía apoyar cuando aún no era senador cuando era un activista un youtuber en redes sociales así pues que eh, mientras él hizo campaña política eh, defendiendo a todos los manifestantes y se, y se echaba la bandera a la espalda Para defender a todos los manifestantes del estallido social Hoy lo que este senador hace es apoyar Todas las fuerzas del orden en Colombia Toda la fuerza pública que le sacó los ojos a esos manifestantes Que los persiguió y que incluso en muchísimos casos les asesinó Así, Y esto no miento porque ahorita ya hay una proposición En el Congreso de la República que pretende precisamente eh, Dar eh, una una un reconocimiento a uh, el smart precisamente eso es muy grave ahora lo que, hay, lo que él hace es aprovechar precisamente toda esta fanaticada que tienen redes sociales eh, para generar un tipo de show Ahorita salió con un show que Roy Barreras, que esto, que unas investigaciones unas investigaciones que cuando usted las analiza ciencia cierta no tienen nada Lo que pasa es que él utiliza un tono de voz y también utiliza eh, todo lo que tiene a su alrededor En conocimiento de medios y para transmitir es, eso, eso es lo que pasa y eso llama mucho la atención Y cuando usted ve todo ese montaje escénico, todo eso, más el sonido, más la fuerza de su voz Con la palabra corrupción, entonces usted dice, no, está haciendo un gran trabajo Pero cuando usted hace un análisis profundo ahí no hay nada pero lo que sí el señor no cuenta es que todo este show mediático que él está haciendo tiene un propósito. Y es distraer a la sociedad, distraer a la gente para que no se entere que en quien hoy está demandado y que, y que incluso su curul está corriendo riesgo es él. Sí, yo no sé si ustedes conocen al periodista Andrés Rivera de La Verdad, nada más que la verdad, que le tiene varias denuncias colocadas le ha colocado dos tutelas que eh, han sido falladas a su favor tutelas que por cierto este señor ha incumplido y que hoy este mismo periodista lo tiene denunciado ante la Corte Suprema de Justicia que ya aportó las pruebas y que la Corte Suprema de Justicia sí está investigando a J. Fernández y que uno de los delitos por, lo que, por los que lo está investigando es por falsedad del documento, eso es muy grave eso es muy grave, así pues que eh, no se pongan ustedes ahí a pensar que todo lo que este señor dice es cierto, aquí lo que decimos en este canal no tiene el mismo montaje, yo no tengo las mismas cámaras, yo mis videos los hago con el teléfono mientras camino de mi casa a, a coger el tren para ir a trabajar ahí por eso ustedes siempre me ven caminando porque voy al trabajo o voy entre un trabajo y el otro no tenemos toda esa escena toda esa eh, coreografía y toda esa y toda esa y toda esa situación no no no la tenemos pero lo que sí yo les puedo asegurar es que desde acá les decimos la verdad únicamente la verdad así pues que este señor Quiere eh, distraer a la sociedad para que la sociedad no se entere que él está casi a punto de perder su curul Que si la Corte Suprema falla eh, en su contra podría pagar hasta 13 años de cárcel Así como ustedes lo escuchan, 13 años de cárcel El señor J. Fernández hoy incluso está a punto de ir a la cárcel eh, Los procesos en Colombia no son fáciles, tampoco son baratos y tampoco, y tampoco son eh, rápidos Así pues que habrá que esperar unos días, pero no se dejen comer cuento de todas esas falsas, hasta, hasta hoy, hasta hoy, dígame en qué acusación él ha sacado adelante, dígame en qué proyecto de ley ha sacado adelante, dígame en cuánto se rebajó del salario, que fue el que supuestamente estaba dando la pelea por los, no, él ve una pelea que está perdida y la toma como propia y se da un discurso fuertísimo, él lo de los salarios ya sabía que eso no iba a pasar, pero se dio un discurso fuertísimo para animar a su fanaticada, eso es lo que hace pero al final, ¿dónde está la rebaja que él hizo? ¿devolvió las camionetas? no devolvió las camionetas ¿devolvió los teléfonos? no devolvió los teléfonos ¿se rebajó el sueldo? no se rebajó el sueldo no, antes estos días salió a decir que era mal negocio haber ido al Senado que porque ganaba más desde las redes sociales redes sociales que a propósito tiene monetizadas él dice, no, aquí está el video, mire que YouTube dice que 000 cero, cero Facebook dice que 000 Pues yo le voy a decir una cosa yo también estoy en redes. Si sus redes no estuvieran monetizadas, no le aparecería 000000. No le aparecía absolutamente nada de esa. Simplemente no estaría monetizada, no le sale absolutamente nada. No tiene por qué salirle ceros o dos, o dos centavos o diez centavos o diez pesos. Nada. La página está, está, está muerta en el sentido de monetización y no tiene por qué aparecerle absolutamente nada de eso. Ustedes no sigan comiendo de ese cuento de que, de que J.P. Fernández es el Salvador, es el buquele, el porque ahora salió diciendo que él es el buquele. Y entonces crean cuentas falsas y montan una escenografía, una cosa de película, Hollywood, pues, ¿cierto? No, ojo con eso, pilas con eso, no podemos ser tan pendejos en la vida para caer en esas cosas. Yo los invito, vaya, busquen eh, el canal, nada más, la verdad, nada más que la verdad del periodista Andrés Rivera. Ahí está toda la información, están los documentos, están las pruebas, las grabaciones, los videos, las llamadas, vaya, búsquenlo, sígalo. A todos ustedes les mando un abrazo. Eh, síganme aquí en mi canal Yo también hay tus seguidores <risa> Para poder seguir trabajando por ustedes Los quiero mucho, que tengan un feliz fin de semana Yo soy Jenner Usuga, chao, chao, chao